Buenas tardes. A continuación vamos a realizar la prueba playback para el relé C300 g en la función número 21 que corresponde a la característica M. En primer lugar tenemos la compuagrio que toma señales de control y las inyecta al relé. Esto es observable mediante la interfaz gráfica que toma tres valores de voltaje y tres valores de corriente. Por otro lado, una vez los valores son inyectados, tanto en voltajes como en corrientes, pasan a la, a la Omicron CMS356, que se encarga de convertir los valores de milivoltios y miliamperios en voltios y amperios de acuerdo a la configuración del relé, ya sea 5 amperios o 1 amperio. Por último tenemos la interfaz gráfica HMI del relé y también su grupo de ajustes. Procedemos directamente a realizar la inyección en el equipo. Entonces, este es el valor de estado de estacionario que estamos viendo en este momento. Dentro de poco se inyecta la falla por medio del control. Listo. Entonces, se observa que. Operó la, satisfactoriamente la protección, hubo una detección de sobrecorriente y operó satisfactoriamente la función 21 que habíamos programado. Entonces, esta, esta plataforma se puede usar para hacer prueba de relés tanto de generador, línea, transformador, con inyección de corriente secundaria y se pueden usar los archivos con que traiga un usuario, si no quiere, pues se puede personalizar la prueba, si el usuario quiere traer sus propios eh, datos de falla para inyectar al red ajustado.